¿Cómo está su columna? ¿Está alineada? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Está alineado? ¿Sabe cómo alinearlo? ¿Tiene una idea? Bueno... Aviso de responsabilidad. Aviso de responsabilidad. Bienvenidos mis queridos kinéticas y kinéticos a Kinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y prenda la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en el Instagram síganos en el Twitter. Es muy importante también que baje la guía de vida. La guía de vida a mí me llevó un montón de trabajo a armarla y es gratis. La puede bajar y es totalmente gratuita. ¿Qué hay en la guía de vida? Hay un montón de videos ordenados progresivamente, una guía básica de ejercicios rotatorios, qué hacer y qué no hacer con el cuerpo. Es muy importante que me siga y es muy importante que entienda estos conceptos. Y para la tercera forma vamos a necesitar la plomada de albañil. Recuerde que el cuerpo tiene su mecánica y hay que cuidarlo. Cuide su cuerpo, después de todo ese es el lugar donde usted vive. Ahora vamos a ver la alineación de frente, de costado y de perfil y de atrás. Vamos a usar una plomada, esta es una plomada de albañil. Los albañiles, para ver si una pared, una columna, está eh, alineada correctamente, utilizan una plomada. En la plomada, nosotros, si utilizamos una plomada, vamos a, vamos a probar con Jerry, ¿sí? vamos a notar, por ejemplo, Jerry tiende a caerse para un lado. Jerry tiende a caerse para un lado. ¿Qué pasa? Las vértebras de este lado van a estar comprometidas. Estas van a estar comprometidas. Presionadas y estas se van a abrir y tal vez es demasiado estiradas. Por eso es importante lograr la alineación. Cuando tenemos una escoliosis, la columna se va a ver como una S. ¿no? Entonces nos va a dar que un lado va a estar diferente del otro. Te vamos a sacar el gorrito por un momento, vamos a dejar el gorrito al costado. ¿ven? Se me tiende ahí para un lado. Entonces uno se va a poner de frente, vamos a corrernos va a pararse con las rodillas lo más juntas posible, derechito lo que uno considera derecho. Lo que uno puede considerar derecho puede ser que no sea derecho. Y vamos a pasar por el medio de por entremedio de los ojos, por entre medio de la nariz, vamos a ver acá, ve como si yo si yo sigo la plomada, vamos a ver que esta caja torácica está desplazada en este sentido. Por lo tanto, este hombro va a estar más levantado que este. ¿Lo van viendo? Eh? Entonces, si yo pongo acá la alineación con la nariz, con el mentón, ya el mentón está corrido, Jerry, eso, ¿no? Este, acá ya, hay, ya no pasa por el medio del esternón la línea. Y sigue bajando, acá se vuelve a corregir, vamos a volver a reubicarte. Acá sí tiene que pasar por la síntesis del pubis, por el medio de las rodillas y caer entre los dos pies. Entonces uno va a ver si una cadera está más levantada que la otra. Yo voy a poner algunas fotos de mi alineación en el cual tengo desplazado todo el cuerpo hacia adelante. Esa es una posición un poco del tango, tal vez en ese momento, porque hay una cosa, una cosa es yo digo ponete derecho y uno se va a poner derecho según lo que tiene entendido y otra forma también de sacar la alineación es sin pedir que uno se ponga derecho simplemente como uno está siempre yo tengo siempre la tendencia a hacer esto por lo tanto, corregir mi postura derecha es un poco trabajosa, el SSL. ¿sí? Si están las caderas rotadas hacia afuera, si están las caderas rotadas hacia adentro, si el pie va a estar hacia adentro, si el pie va a estar hacia afuera. rodilla va a estar en valvo o si la rodilla va a estar en varo? ¿Eh? Esas son cosas que se ven cuando uno trata de ver la alineación. Si nos damos vuelta... Eh, si nos damos vuelta, esto siempre se tiene que hacer con otra persona, por eso la Jerry y yo lo estamos haciendo juntos eh, eh, la, la, la, la, ponemos el, el, el un momentito ahí, entre los dos pies, muy bien, acá tiene que pasar por la línea del trasero, la línea del trasero, eh. entonces esta, esta tiene que ir, entonces qué va a ver, uno va a ver si las nalgas de un lado están a la misma altura que las nalgas del otro lado, vamos a mostrar eh. Tiene que pasar por la línea del trasero y si una nalga está levantada o más baja, eh, debido a un problema en la pelvis, volvemos a ver también los problemas de rodillas, el valgo, el varo. Y aquí es muy importante determinar que el varo o el valgo de rodillas, como dije en mis videos de rodillas, y les recomiendo que vean la lista de reproducción, este, están mayormente dadas por problemas con el calcáneo. Y ahí les dejo el video de calcáneo que no fue muy visto, sin embargo está importante. El calcáneo va a determinar para dónde se va la rodilla, la columna y todo lo demás. Y si les está gustando el video, déjenos un me gusta. Entonces, acá nos ponemos, esta línea tendría que pasar por el por todas las vértebras, por todas las vértebras, por todas las vértebras. Esta tierra está desviada ahí la columna y debería pasar por el medio. Él ya la tiene desviada, ve la cabeza caída para un lado. Debería pasar por el medio de la cabeza. ¿Sí? ¿Ven cómo está desviado mi querido Jerry? ¿Eh? Si yo lo tratara de enderezar. ¿Ven? ¿Mm? Entonces, si yo me pongo también ahí. Debería pasar por el medio. Bien. No sé cuándo me puedo ver a mí mismo. Ops, se pues me está moviendo en la línea. Despacito dejamos que se calme que quede bien paradita, que queda detenida ¿Eh? bien ahora tenemos la de perfil de costado puede ser de un lado o del otro van a dar diferentes de cada uno de los dos lados ¿Eh? eso para demostrar cuán desalineados quedamos eh, para alinear de costado debería caer la plomada por delante del peroné. Justito por delante acá del peroné es donde debería caer la plomada, acá delante del peroné, entonces la ponemos ahí la plomada y tratamos de pararnos derecho. Debería seguir casi por el medio de la rodilla, por el crocánter, por el medio de la articulación del hombro, y el óvulo de la oreja, eso sería una alineación correcta, ¿sí? sería desde la oreja a nivel del troquíter del hombro, de la articulación acromioclavicular, yo les voy acá mostrando unos gráficos con una alineación correcta a nivel de la rodilla, del trocánter y por delante del maleolo peronio de un lado y después del otro, entonces me pongo yo, lo corremos a hacer un momentito que se tome un trago por ahí, me pongo, trato de que primero me fijo que caiga por delante, trato que se quede quieta, por delante del maleolo, la rodilla, el trocánter, el hombro y la oreja, entonces uno puede ir viendo cuál es su problema qué pasa debido al peso de la cabeza y de la caja torácica y como acá no tenemos ninguna barra como si es la columna la parte de atrás tenemos la tendencia a ni bien damos un paso caer hacia adelante comente cómo se encuentra su alineación alguna vez trató de alinearse a usted mismo o ver cómo está su cuerpo en a un espejo pónganlo en los comentarios de abajo comparta el video con aquellos que lo necesitan, tenemos la tendencia de caer hacia adelante, caer hacia adelante, eso es lo más común, eso es lo, lo, lo que más sucede, porque tenemos el peso de la cabeza y de la caja torácica y esta parte, esta parte la vamos a ver acá, es la más débil todo, por eso que de acá es donde nos caemos, porque si esta parte es la, más, es la más débil y Jerry ya la tiene demasiado débil, vamos a tener que hacer un arreglo. Todo el peso de la caja torácica y la cabeza recaen sobre esta parte, la lumbosacra, que es donde más nos lesionamos y tenemos hernia. Y por eso es importante empezar a trabajar los músculos paravertebrales utilizando la técnica SSL, sangre, sudor y lágrimas entonces tendremos tendencia a caernos para un lado o a caernos para el otro cuando estamos mucho de un lado tenemos que tratar de compensar y movernos un poquito hacia el otro lado para abrir esta, esta sección, no hay que esperar no deje esperar que se le gasten los discos y para eso puede ver mi video de osteoartritis, mi transmisión en vivo de osteoartritis corregir problemas posturales lleva tiempo, dinero y energía y es un proceso de toda la vida esto no es no yo mañana no me encargo más de mi postura así no funciona para todos aquellos que sufren problemas de columna problemas de postura les recomiendo que vaya a ver a su kinesiólogo y a su fisioterapeuta que es su mejor amigo le va a ayudar a corregir estos problemas incluso hay muchos fisioterapeutas y muchos kinesiólogos que se dedican específicamente a problemas posturales invierta dinero en su cuerpo créame Mientras más dure y mejor, mejor para usted y para quienes lo rodean. Recuerden que el cuerpo es una máquina y tiene su biomecánica. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Seguirnos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter.